El presente micro es de carácter académico Con fines pedagógicos Basado en la práctica forense del derecho de sucesiones Buen día mis amigos Siempre hemos hablado durante el transcurso De esta temporada 2020 Y la temporada anterior Sobre la declaración Sobre las formas como hay que realizar Los acompañamientos De las planillas También hemos hablado de se debe realizarse El pago del impuesto sobre sucesiones Pero no hemos hablado la declaración Dentro de lo que es ante el ente administrativo tributario pues el día de hoy vamos a tener un vídeo muy práctico en el cual vamos a contar los testimonios de cómo me fue en una visita a las distintas sedes del ente tributario para la presentación de la planilla del impuesto sobre sucesiones aquí en el TIC sucesoral los espero Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC el día de hoy estamos de cierre de temporada el año 2020 se termina y nosotros acá en el TIC Sucesoral también damos por cerrado esta temporada 2020 mis amigos, deseándole a todos ustedes que, haya, que tengan una feliz Navidad y un venturoso año 2021 que el próximo año nos permita poder crecer bajo esta nueva realidad en la cual nos encontramos debido al año 2020 la gran prueba que nos ha dado los instrumentos y el crecimiento que ya hemos tenido durante esta situación y la cual nos va a servir el día de mañana para nuestro desarrollo mis amigos el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema práctico ya hemos comentado justamente en el intro de este micro que habíamos comentado o conversado diversos temas en materia de herencias y sucesiones tanto de carácter práctico como de carácter teórico más que todo a nivel procesal a nivel sustantivo es decir, con lo que dice el código civil hemos hablado por encima y desde el punto de vista teórico lo que, se, lo que tenemos que presentar los documentos de la presentación pero como tal el proceso en sí no lo hemos hablado del punto de vista práctico ¿Qué se hace? ¿Qué se realiza? ¿Dónde hay que acudir? Bueno, precisamente El micro es un testimonio personal de este servidor Cuando realizó su visita a dos sedes del organismo administrativo tributario Y en el cual en el primero de los casos que vamos a presentar justamente, vemos cuál fue el proceso y cuáles, digamos, son los cambios que están implementando precisamente por la circunstancia de la pandemia del COVID-19 y cuáles han sido en este caso las consecuencias de todo ello y cómo se está realizando la presentación en una de estas en la cual vamos a tener, digamos, el testimonio directo desde el lugar de los hechos también vamos a hablar sobre la experiencia y el testimonio que tuvimos sobre otra sede también a la cual nosotros tuvimos la oportunidad de visitar pero en este caso el testimonio se iba a ser contado por este servidor acá con ustedes entonces sin más preámbulos veamos cómo se presentó la situación y la circunstancia cuando fuimos a visitar a este ente ahí vamos a comentar justamente cuál fue el caso que estábamos llevando en conjunto con unos colegas que estaban sirviendo de enlace para los clientes definitivos y en la cual ellos estaban interesados en hacer la compra-venta de estos bienes producto de esta herencia y obviamente necesitaban realizar la declaración y la presentación del impuesto para poder luego obtener la solvencia y así poder vender dichos bienes. Entonces, veamos cómo salió este testimonio a esta visita ante el ente tributario. Buen día mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y en estos momentos me encuentro acá en la sede del CENIA de los Ruices el cual ha tenido una particularidad de poder realizar el trabajo que hemos estado llevando en materia de sucesiones para poder llevar digamos, un testimonio más cercano de lo que hasta ahora se está realizando en estos momentos de pandemia y como pueden ver estamos con todas las medidas con respecto a lo que son guantes, tapabocas, incluso mascarillas y en la cual al momento de entrar a la sede del señal de los cortijos tuvimos la oportunidad de pasar por un túnel de desinfección en el cual obviamente pues te impregna justamente ese líquido para evitar contacto con el medio ambiente al llegar al departamento de sucesiones la atención al cliente es de forma limitada en donde incluso los asientos hay uno o dos asientos por separado para evitar justamente el contacto social entre las personas justamente respetando los dos metros de separación que existe entre los usuarios además de ello la oficina del departamento de asociaciones se encuentra un solo funcionario realizando las labores de recepción y revisión de los documentos de todos los recaudos correspondientes a las declaraciones de impuestos que uno presenta luego que uno ya ha realizado la declaración en el portal web del señal y realizado ya el debido pago acá se realiza tanto en esta como en todas las oficinas del Senad en el país, se realiza la debida recepción de la documentación y de las planillas de la declaración de impuestos y obviamente también el comprobante de pago electrónico del impuesto que se haya generado según sistema. Adicionalmente a ello, hay que tomar en consideración que debido justamente a esa atención limitada, solamente están trabajando uno o dos funcionarios, uno que recibe y el otro que se encarga ...de realizar lo que es la revisión... ...solamente se recibe un solo juego de copias... ...de los documentos originales que se consignan... ...incluso debido a las circunstancias... ...en las cuales nos encontramos por pandemia... ...si el no hay digamos la debida obligación... ...de tener los originales consigo... ...sino solamente revisar las copias... ...y que estas copias sean debidamente elegibles... De todos modos, para recomendación de carácter profesional Es necesario contar con todos los documentos originales Porque si alguna de las copias que se presentan no está legible Y se requiere verificar que en verdad sea la copia De la mente del original que uno está tomando Pues es necesario tener eso al respecto Además de ello, debido a esta circunstancia En la cual nos encontramos dentro de esta cuarentena de esta pandemia del COVID-19 Se requiere que ...tengamos la de, el debido cuidado, manteniendo el tapabocas, los guantes y el distanciamiento social... ...dentro de todas las oficinas y las dependencias de las oficinas públicas... ...en este caso, la del Seniat. Estimados, entonces, como pudieron ver, observar... ...este es el proceso que se está realizando ahora a través de las oficinas del Seniat ...con respecto a la presentación y recepción de la planilla de declaración y de todos los recaudos que se requiere para poder declarar el impuesto sobre sucesión. recaudos que como ustedes saben y ya lo hemos visto en otros tips anteriormente se requiere todos los documentos personales de la declaración como lo es el de foral, la planilla de declaración de impuesto arrojada por el sistema también lo que son los documentos como la partida de función la copia de la cédula de identidad tanto del causante como de las personas que van a participar en la declaración, además de la partida de nacimiento, partida de matrimonio, es decir, documentos filiatorios, los cuales se necesitan para poder presentar nuestra declaración. Además, también están los documentos de carácter económico o patrimonial, que en este caso vienen siendo los documentos de título de propiedad de los distintos bienes muebles. En nuestra primera experiencia que hemos podido realizar ahora, una presentación dentro de este tiempo de pandemia, lo que nos han comentado y en cierta forma que llama poderosamente la atención, es el hecho que la atención, a pesar de seguir siendo de todos los días, es de carácter limitado, sigue siendo de carácter limitado, ahora no hay muchos analistas, tampoco hay muchos funcionarios, lo que es en el departamento de asociaciones. Para ser más exactos, solamente había dos funcionarios, una que revisaba la restitución y la otra que se encargaba de verificar los documentos. Además de ello, para un primer estatus de resultados parciales nos indica que pasemos dentro de un mes para poder ver cuál es el estado de la declaración que hemos presentado. Asimismo, para llegar digamos, a lo que es resultados completos o en este caso ya lo que es la emisión de la solvencia sí va a tardar más tiempo debido justamente a la falta de estos analistas que se encarguen de completar y de estudiar el expediente sucesoral que se ha formado con respecto a nuestra declaración que hemos presentado asimismo también como hemos comentado y han visto en las distintas imágenes que hemos presentado se cuenta con estas circunstancias de los protocolos de seguridad. Obviamente uno también por los medios de protegerse uno tiene que estar con todas las medidas posibles, lo que es el antibacterial, tapabocas, eh, también lo que es la mascarilla e incluso guantes, como pueden darse cuenta, y He salido justamente a realizar esta labor debido a este trabajo que se me ha encomendado y del cual hemos tenido la oportunidad. Otra cosa que también llama la atención, por lo menos lo que es la oficina del señor de las Ruizes... Ellos no están atendiendo por el último número del RIC es decir, las personas que se acercan independientemente del día de la semana e independientemente del último dígito del RIC sucesoral que se le haya acercado, ellos atienden a todas las personas que van llevando estas declaraciones que se les van presentando. También obviamente está en funcionamiento el área de estatus, de los distintos expedientes sucesorales que ya se han colegas que estaban captando a estos clientes, y a los cuales hicimos el proceso de la declaración de impuestos y lo particular de esta declaración fue que fue una declaración en la cual se realizó, la, en este caso, la primitiva pero luego se tuvo que hacer una declaración sustitutiva de forma forzada debido a que aparecieron en los expedientes los documentos que le habían enviado documento de propiedades adicionales que no se habían declarado, se tuvo que abrir nuevamente la declaración para hacer ahora una sustitutiva y pagar incluso un diferencial de impuesto, el cual los pagos se realizaron por medios electrónicos, los cuales ustedes incluso tienen ya disponibles a través de nuestro canal de en los títulos orales. Además de ello, como les he comentado, hay que tener todas las previsiones y. Esta es una de las formas que ahora la pandemia nos ha tomado de esta manera Otra de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que la funcionaria solicitó en este caso solamente las copias y en este caso un juego de copias, pero no hizo en este caso requerimiento de las originales que normalmente siempre se presentan junto con la, eh, en la presentación esto debido más que todo a no tener contacto físico con los distintos documentos lo único que le interesaba y que era necesario para ella es que las copias estén debidamente legibles y obviamente que correspondan a la declaración que se está presentando si fuera el caso que las copias que se presentan no son tan legibles ahí se hubiese tenido que pedir y solicitar la presentación del original para efectos de comprobar que en verdad esa copia correspondía al original que no se encuentra en carpeta. Entonces, son varios los cambios que han habido a través de estos tiempos y ahora más en esta cuarentena debido a la pandemia del COVID-19 en lo que es la realidad de las presentaciones de la declaración de impuestos ante las distintas oficinas del SEMAN. Entonces, es lo que podemos cerrar al respecto. Y quería llevarles a ustedes a través de nuestro canal de YouTube esta experiencia que pocos, podemos decir, hemos tenido. son pocos los colegas que hemos realizado de, de, de declaraciones y presentaciones y llevarlos ahora a esta realidad de esta forma. Yo he querido, digamos, hacer llevar a todos ustedes esta realidad que estamos teniendo. He contado con toda la colaboración posible, tanto en el transporte como también en la recepción de documentación y todo lo que es necesario y requerido para hacer este trabajo que es el cual estamos llegando a feliz término el día de hoy bueno mis amigos ese es la, el testimonio de mi parte de forma personal que he querido llevar a todos ustedes bueno mis amigos como ustedes vieron entonces en este testimonio grabado directamente desde el lugar de los hechos pueden ver cuáles han sido los Diversos cambios que han sido implementados a través del lente tributario debido a esta nueva realidad de la pandemia del COVID-19. Obviamente normas de bioseguridad, cuidado con respecto a lo que es la entrada a través del túnel, en el cual el túnel de desinfección de los distintos usuarios que van entrando para facilitar la gestión que ellos realizan, como también la labor de los distintos funcionarios que se encuentran laborando. En el caso del departamento de asociaciones, como ustedes pudieron ver hemos realizado justamente una gestión de nuestros clientes y en la cual nosotros vimos cambios que nos llamaron poderosamente la atención y que lo comentamos justamente en esos testimonios esa fue una de las primeras visitas porque tuve también una segunda visita a la cual lamentablemente no tenemos en este caso testimonio grabado en video y en la cual fue ante una sede del señal del área metropolitana de Caracas que tenía una infraestructura más pequeña y en la cual, cuando tuvimos la oportunidad de realizar la visita a esta oficina del ente tributario fuimos hasta el departamento de asociaciones, también contando justamente con ciertas medidas de seguridad no obviamente no tan amplias como la de esta otra sede que ustedes vieron y en la cual, como dije, es una infraestructura más pequeña, es un espacio más limitado en esta oficina tuvimos la oportunidad de observar que habían, en este caso varios funcionarios fiscales en este caso del departamento de sucesiones y en la que sí había mayor cantidad de usuarios el espacio como dije era más pequeño, más limitado y por ende no había forma en este caso de poder realizar distanciamiento social conforme los protocolos de bioseguridad exigían obviamente para los distintos funcionamientos de entes públicos lógicamente no había una especie de guía, de decir, un asiento sí, un asiento no como en algunos casos en otras oficinas o en otros entes pudiese presentarse estaban obviamente los funcionarios atendiendo tanto lo que es recepción de declaraciones como también consulta de estatus pero repito, no había en este caso este orden y por lo tanto al ser un espacio limitado se presentaba cierta aglomeración esto debido justamente a esta circunstancia pero no deja en este caso de, de evidenciarse que había la atención al público de forma regular, de forma normal en el caso de nosotros, la visita fue por situación de poder realizar una investigación con respecto a una declaración que se está llevando en estos momentos y el cual necesitamos cierta información complementaria para poder realizar nuestro trabajo que todavía sigue en marcha con el fin de presentar la declaración como les digo, dentro de lo que es las líneas generales, obviamente tratan justamente de llevar lo que es las normas y los protocolos de bioseguridad lo que es el uso de las, de las mascarillas o tapabocas lo que es también el túnel de desinfección que justamente se encontraba en la sede y lógicamente el espacio para, le, para los usuarios si era amplio en algunas, en algunas dependencias más no en el caso del departamento de sucesiones en el cual sí se veía como les dije más limitado, más pequeño y era si se quiere el más concurrido porque justamente había más usuarios en esa, en esa dependencia que en cualquiera de las otras que habían ahí. Pero lógicamente estamos ante una realidad la cual tanto los funcionarios como nosotros los contribuyentes tenemos que en cierta forma adaptarnos y tratar de llevar el sumo cuidado porque esta circunstancia todavía no ha variado. Entonces, a grosso modo lo que podemos decir ya como conclusión es que esta situación de la pandemia nos ha cambiado por completo a todos tanto para los funcionarios como para los contribuyentes e incluso en la circunstancia que ha habido mucha crítica en el punto que habiendo una, un decreto ejecutivo de lo que es aislamiento y distanciamiento social, es decir la cuarentena social emitida por el gobierno nacional en el cual se suspendió toda clase de actividades, pero la actividad tributaria del ente del ente tributario, valga la redundancia, nunca cesó, siempre se mantuvo constantemente y en cierta manera hubo el conflicto y la crítica que si todo lo demás se paralizó, ¿por qué no se paralizó en este caso las actividades de carácter tributario? por lo menos desde el punto de vista del impuesto sobre sucesiones, hay que decirlo en cierta medida, y esto es una opinión completamente técnica, profesional La labor que puede realizar el contribuyente O en este caso la obligación formal del contribuyente Como lo es declarar el impuesto Y hacer el pago del mismo si este arroja un valor de impuesto a pagar Lo puede realizarse a través de la página web declaraciones.seniad.gov.be y por lo tanto, en cierta forma no había necesidad de acudir en ningún momento al ente tributario posiblemente sí tendría que haberse hecho por medio de lo que es el trámite del rich sucesor claro, puede realizarlo a través de la página web y sacar la planilla de solicitud, pero sí había que hacerlo de forma presencial ese es el único punto pero luego de haberse emitido el RIF y obviamente creado el usuario y la clave toda esta información que estoy mencionando se encuentra aquí en el canal luego se hace lo que es la declaración ante el portal web oficial del ente tributario si no un valor de impuesto a pagar se puede realizar el pago también de Forma electrónica, que por cierto también lo tenemos aquí dentro de los distintos micros del TIC sucesoral. Entonces, no era una circunstancia en la cual no necesitaba una extensión del lapso para declarar Que son los 180 días hábiles que establece el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones Sino que en este caso, lo que había que tomar en cuenta es que nuestra obligación era realizar todo este proceso En la comunidad de la Casa o en el caso de nosotros los abogados pudiese ser hasta de la oficina si tuviésemos acceso a ella como tal. Una conexión a internet lo más decente posible para poder realizar nuestro trámite. O en su defecto si hay una conexión un poco, un tanto baja, pues armarse de paciencia para hacer esto paso a paso pero teníamos un plazo bastante amplio, 180 días, que como hemos mencionado en varias ocasiones, en la práctica son alrededor de 8 o 9 meses contados a partir del fallecimiento del causante. Una sugerencia, si se quiere, de este humilde servidor y basado obviamente en la experiencia profesional y en la práctica forense es que para poder incluso facilitar nuestra obligación formal como contribuyentes y la labor, si se quiere, de los funcionario del departamento de asociaciones, es el hecho de que en vez de realizar la presentación de forma presencial ante las distintas oficinas de este ente tributario, podemos también realizarlo es decir, el sistema sería bueno que pudiese habilitarse la opción de hacer la presentación de forma virtual a través del sistema en línea. En este caso, los documentos que vayamos a presentar se puede realizar el escaneo de los mismos, digitalizarlo y convertirlo en formato PDF para que este sea revisado por los distintos funcionarios tomando en cuenta que tenemos varios beneficios número uno, que no se expone la circunstancia de la vida de los contribuyentes tomando en cuenta la realidad en la que nos encontramos de la pandemia además de ello, puede ser un mejor desempeño para los contribuyentes claro debida asesoría profesional esto sí se requeriría por lo menos la atención del profesional del derecho además de ello una, un mejoramiento con respecto a lo que es la labor de los funcionarios al poder recibir de forma virtual esta declaración además si se quiere y esto digamos fue un poquito fuera de lo legal pudiésemos hablar que estaríamos haciendo un beneficio incluso al medio ambiente porque el hecho de poder realizarlo por esta vía de carácter virtual la presentación, nos estaríamos ahorrando tanto gasto de papel y gasto de tinta por impresión o fotocopias de los distintos documentos si fuera el caso que llevado ya, digamos, la documentación digitalizada, el funcionario lo revisa y hay algún tipo de incongruencia, no se encuentra claro pudiese, en este caso, digamos, de forma suplementaria solicitar la presencia del contribuyente con el documento que solicite para poder verificar que en verdad corresponde a ese documento digital que se envió a través del sistema en línea puede ser a través del sistema en línea o incluso un correo institucional obviamente ya esto quedaría como repito, una sugerencia para el ente tributario y para el departamento de informática que desarrolló este sistema en línea mis amigos damos muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo dado a nosotros en el canal en este año 2020 estamos cerrando la temporada no dejen de seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram JC Rompizo para poder ver más novedades para nuestro canal el año que entra les habló Juan Carlos Rol les deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2021 mis amigos muchísimas gracias si les gustó regálenme un like los espero el próximo año no se pierdan esto es una producción de Socieja Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.